Santa Teresita del Niño Jesús, repetía con frecuencia esta ofrenda a lo largo del día. Dios mío, te ofrezco mi corazón, tómale si quieres. Para que ninguna criatura pueda adueñarse de él, sino solo tú, mi buen Jesús.